¿por qué son peligrosos los ovnis? Quien crea que el asunto de los ovnis, los platos voladores, los grises y los marcianitos verdes es un asunto inocuo, se equivoca. No nos detendremos a recordar las muertes de sectarios seguidores de grupos ufológicos como los de las puertas del cielo, los contactados brasileños de las máscaras de plomo o los suicidas de terraza. Tampoco nos ocuparemos en aquellos casos curiosos como el del peruano Joel Domínguez, quien decía estar en contacto con el comandante Stentor de la galaxia de Sidonia, quien le ordenó asesinar jovencitas, o de aquel campesino del Bajío Mexicano que se inmaculó por órdenes de los extraterrestres. Ya habrá tiempo de dedicarles algunas líneas a estos personajes. Por ahora, el que nos ocupa es un caso ocurrido en la Ciudad de México hace poco más de 30 años. Era la fría madrugada del 17 de marzo de 1977, poco antes de las 8 de la mañana, cuando la madre de Sergio Vallardi Porta, después de llamarlo por segunda vez para que se alistara a ir al colegio, escuchó un disparo en su habitación. Al entrar, encontró al joven de 13 años tirado en la cama en medio de un charco de sangre. En la otra cama se encontraban sus hermanos menores, Juan y Verónica, con sus caritas llenas de espanto pronto todo fue un caos en la casa ubicada en la avenida 647 número 31 de la unidad san juan de aragón al norte de la ciudad de méxico por un lado estaban los niños llorando más allá la madre gritaba desesperada tratando de animar a su hijo y afuera los vecinos que se arremolinaban intentando saber lo ocurrido dentro de la casa no tardó en llegar la cruz roja y después de ellos los policías y agentes judiciales los paramédicos nada pudieron hacer el niño había fallecido instantáneamente. Los judiciales encontraron una carta escrita por el joven dirigida a su madre. En ella explicaba los motivos que lo llevaron a tomar la determinación de apretar el gatillo de una pistola y dispararse en el corazón. Sergio no era un muy buen estudiante, pero parecía no tener problemas. Como todos los chicos de su edad, le gustaban los deportes. Su madre no le había conocido ninguna novia, pero sospechaba que había una niñita en la secundaria que le gustaba a su hijo. Sergio estaba fascinado por los temas paranormales, leía con atención las revistas que su padre llevaba a casa, duda y contacto extraterrestre eran sus preferidas. Recientemente se había anunciado con bombo y muchos platillos el próximo primer congreso internacional OVNI en Acapulco Guerrero del 17 al 21 de abril de 1977. Desconocemos hasta qué grado estaba influido por este ambiente platillista, pero suponemos que algo tuvo que ver en su muerte prematura desafortunadamente nadie investigó en este sentido los diarios de la tarde segunda de ovaciones y el día siguiente 18 de marzo incluían reportes sobre el joven suicida el ovaciones del 18 de marzo publicó una fotografía de la carta del joven bayardi que entre otras cosas decía que había tomado la fatal determinación de quitarse la vida después de haber visto una navecita o nubecita las letras de bayardi no eran muy clara asimismo Agregaba que sus padres y demás familiares no sufrieran por su partida. «Seré feliz con estos seres». Finalmente, firmaba con su nombre y sus dos iniciales. A continuación, transcribiré la carta respetando la ortografía y sintaxis del muchacho. Nota, mamá. Mamá, no pienses que he muerto. No porque volveré a nacer en otro planeta, no creas que es mi imaginación o que me he vuelto loco, no mamacita. Si sí me han venido a avisar una pequeña nube y me ha dicho que me necesita urgentemente en el planeta sonocul que queda tres gloides desde esta galaxia. La nubecita o Navecita. Me necesitaba en el planeta Sonocult. No me dijo te necesitan en el planeta Sonocult, sino que hizo una seña de arriba. Entonces yo abajo le pregunté que si en ese planeta la comunicación era hablarse a base de sonidos, así como los que nosotros usamos. Pero le pregunté que si me lo podía decir en nuestro idioma, y me fue dictando letra por letra. Pero me pidió que te dijera que por nada de este mundo no vayas a divulgar el secreto que descubrí sobre la vida y la muerte, puesto que si lo divulgaras, la gente perdería su religión, la fe en sí mismas, y empezarían a matarse todos y a pensar en que si iban a corregir todos sus errores, porque al entrar inmediatamente se borrará todo lo que vivieron en este maldito planeta, y solo quedarán pequeñas chispas de memoria como las que yo he tenido, mamá. Ahora sé buena con Juan y Verónica. Trata de comprenderlos lo más posible. Trátanos con cariño y no juzgues por las apariencias nunca, como a mí siempre me juzgabas. O no siempre, pero sí hubo muchas veces que me juzgaste así. Y como te dije, compréndelos y comprende sus gustos o necesidades de niños para que los tengan que llamar tan pronto a otro planeta como a mí. Quema esta carta después de haberla leído. Te quiere, Sergio. El tema de los ovnis por un lado puede dar lugar a las burlas, pero por el otro resulta sumamente peligroso para las mentes ingenuas y débiles. Muchos de los seguidores de estos temas son niños y jóvenes, aunque también los hay adultos con mentalidades de infantes que pueden ser fácilmente influenciables. Es preocupante por lo tanto que personas que tienen fácil acceso a los medios masivos de comunicación, como lo es la televisión o las revistas de gran circulación, estén enviando mensajes apocalípticos. Ya Jaime Maussani y unos de sus escuderos, Rodolfo Garrido, han experimentado con esto en 1997. Anunciaban que detrás del cometa halley Bob venía una nave extraterrestre. Lo mismo creyeron los seguidores de las Puertas del Cielo, y vean en lo que acabaron. Pero estos ufólogos y muchos otros no han escarmentado y siguen anunciando el final de los tiempos. Esperemos que en un futuro no haya desgracias que lamentar.